Merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder pensarlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Temes acaso que.? Aquí está. Bien chicos acabo de empezar que voy a hacer de vuelta mis antiguos vídeos que subí anteriormente por ejemplo contando algunas historias de los personajes o un análisis y en día de hoy por primera vez como ADE vamos a adentrarnos en esta historia la madre Miranda, la antagonista principal de Resident Evil. Villaje, es uno de los primeros anfitriones que recibió a la Megan y Zeta. Al parecer, se trata de una de las pocas personas que se convirtió en un anfitrión ideal de este virus, ya que lo contrajo en los 1918, durante la gripe española si es así suscríbete y activa la campanita y sea habitual en terror buenos días tardes o noches los saluda su amigos y dueños de este mismo el canal comienza el rodaje del de video ahora mismo. La madre Miranda fue llamada por sus habitantes sus seguidores, es la antagonista principal de Residente Vil 8. Villaje también líder de un misterioso culto 3, también fue irresponsable secuestró a Rosemary, la hija de Tan Winters y Mia Winters. 4. Según se narra en su historia su contagio con la Megamiseta se produjo con la muerte de su querida hija se llama Eva durante la pandemia de la gripe española de 1918 fue infectada por dicho mala depresión hizo que abandonara toda su esperanza y su fe buscó refugio en una cueva y te encuentro donde se infectó con el hongo Megamiseta de casualidad. Según narran sus memorias. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La megamiceta anula y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido. Sabía que si tu conciencia estaba allí, la de su hija Eva, podría encontrar la manera de devolverte a la vida. Tan solo necesitaba el anfitrión apropiado. Con la Megamiseta, Miranda infectó a los aldeanos para buscar el anfitrión que pudiera para hundir el reemplazo la conciencia de su hija. Diseñó también un parásito conocido como Cadon, que otorgó poderes a los cuatro reyes de las familias del valle. Y responsable fue que supuso puso en contacto a la organización conocida con las conexiones contacta con ella para ayudarle en sus investigaciones. Miranda le suministra muestras de la mega meseta y por su app de su hija. De este modo fue como se crea un arma química conocida como Eveline. Asimismo, la organización le facilitó información acerca del paradero de Rose, ideal para el anfitrión con el que reencarnara su hija fallecida. Punto se revela asimismo que fue tutora de uno de los fundadores de Umbrella, Oswald de Spencer, que se vio inspirado con los estudios de Miranda sobre infectar organismos vivos. En uno de sus viajes a África, Spencer encontró un virus que bautizó como el progenitor, el cual sería la base de todos los demás virus responsables de las tragedias acontecidas posteriormente. El descubrimiento le impulsó a fundar la Corporación Umbrella, en honor al símbolo que encontró en la cueva de la Megamiseta y de la Orden de Miranda. Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberle acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con video nuevo. Tomar de bastante un descanso. Espero que les guste mucho. Adiós. Bueno ¿qué te parecieron estas historias.